como le están sustituyendo por un decreto el pago es sustituirte, cancelarte darte una patada por detrás por tus años de servicio por tu, manejo, por tu magnífico manejo porque le voy a decir algo tanto el doctor Morissetti como el doctor Ángel Federico Garabonó, no porque ambos sean amigos míos uno epidemiólogo y el otro, me refiero al doctor Morissetti con más de 40 años de servicio a nivel público, y pasando todas las crisis todos los gobiernos, los respetaron todos y en el momento en que arriesga su vida lo, lo sustituye gracias a Dios Morisetti que tú solicitaste tu pensión desde hace mucho tiempo porque con esa experiencia ahí cercana a la muerte, aunque no te pasó nada, pero te pudo haber pasado y la respuesta era cancelado y una patada por allá atrás para que ustedes vean cómo paga el gobierno es como una trabajadora sexual en el pasado, en la época romana, que ni agradece ni guarda rencor. Y sus años de servicio habla de la transformación que sufrió aquí. Ir a, a ir a un servicio en salud pública era ir al diablo. Y eso se humanizó, se despolitizó, se acabó el caliezaje, el chisme... Que ponme ahí, yo recuerdo, ustedes no recuerdan el escándalo aquel de los famosos, uno de que hijos del pueblo, unos supuestos hijos del pueblo, que querían empleo ahí. El doctor Garabó dijo: No, no, aquí no, aquí no es. Aquí entra la gente por mérito, preparación, currículum, independientemente de que sea del partidito o no. Pero la gente así no dura mucho. Y a propósito, gracias a Dios, el doctor Garabó y su esposa están recuperándose satisfactoriamente ya esperando la segunda prueba ya agotaron el tratamiento están en sus casas y no soy yo nadie no se desesperen señores que le estoy colgando la llamadita para que escuchen a veces hay que escuchar un momentito nada más cinco minutos este programa de usted entero para yo darle un consejo a una incumbente a la doctora Miguelina Vargas es la directora regional y ahora la provincial la Guardia Valerie Sánchez, de la Marina de Guerra. Ella no ha llegado, a la otra supongo yo, no ha tomado posesión, apenas designada hoy. El consejo va para el que acompaña a mi amiga. Y digo amiga porque hace como 30 años, cuando yo 25, 28, no recuerdo bien, pasé por ahí al lado de Morissette, recuerdo que yo dirigía la parte del Departamento de Educación del Consejo Nacional de Población y Familia, en la región, a la sazón era eh, el doctor Diocles Vargas, eh, director regional, y eh, recuerdo como ahora el doctor Morissetti, como epidemiólogo y estaba dirigiendo en ese momento, y la conocía la doctora, una joven de poco hablar, muy laboriosa, con estilo de guardia, a lo mejor se hizo guardia también, no sé, pero yo creo que si ustedes quieren manejar bien la situación de la provincia de Duarte, que aunque lo estén ocultando y lo estén callando, día a día crece más. Eso no se va a acabar con un sistema de caliezaje, de trasladar, de cancelar, de mover, de guardar, de llevarse datos y con una situación de incertidumbre porque el que, el que va a trabajar a la regional o a la provincial no sabe si está cancelado. Y esté con fiebre, enfermo, con mascarilla o sin mascarilla, con guante o sin guante, la mascarilla la mayoría no tiene. Yo voy a presentar hoy que yo quiero que usted me lo ponga en un momentito, que tanto de todos los videos, vamos a poner un momentito. El doctor Mario Fernández Mera, como dice, mire, trajeronlo aquí aquí, a los médicos de aquí no se lo dieron. Y el hospital San Vicente de Paúl y decía, sí. el pobre doctor Ureña ahí haciendo un trabajo a mano pelada, y todo el personal que tuvimos nosotros que reclamar, que por eso se infectaron muchísimo, porque tuvieron que salir así. Y el que le protesta a los jefes, a los ministros que, que son burócratas políticos que a veces no saben nada de medicina. Porque tienen tanto tiempo en la burocracia que se le ha olvidado el ejercicio de la medicina. Se olvida que son médicos, maltratan a su compañero. Y te voy a decir algo, mi querida Miguelina Vargas. Los cargos son pasajeros. En esta vida todo es pasajero, bueno el chofer. Y el que sale de un servicio cuando se hace juez, cuando se hace fiscal cuando se engancha la guardia, cuando se hace funcionario público en el sector salud, usted lo que es y médico y tiene que procurar llevarse bien con su compañero de trabajo y llevar armonía. Y digo esto porque la provincia de Duarte está manga por hombre y sin autoridad. Y si las pocas autoridades que tenemos en salud pública viven con incertidumbre, chisme, caliezaje ch y la cuestión del, de, de, del chivateo como si se tratara de del CIN de Trujillo y, y chivatear y el, y el servicio del sin y del callezaje y esa cosa. Eso es un problema. Yo me enteré incluso que los expedientes reales de lo que sucedía aquí en los casos se lo llevaron porque el ministro había nombrado gente de su preferencia para que no se conociera la realidad de la provincia de Duarte. Por optarla estamos tan mal. Número uno en contagiados y muertos. La provincia de Duarte. Ya le va a pasar lo mismo a Pimentel. Ya me dijo un comunicador ahí que está muriéndose como pollito. Y no del nombre de él porque ahorita a lo mejor lo persiguen. Ustedes vieron la denuncia que presentamos aquí del doctor Canaán de Salcedo. La misma situación. En Tenaro, bueno me llamó ayer un regidor electo, presidente del consejo de Edilicia. Comunicador diciéndome que da miedo lo que pasa en Tenar. Los macorizanos cogiendo para allá porque están cerrando todos los bancos. Y esa situación va a seguir. Si no se genera un ambiente de paz y de armonía como estaba antes, no importa que ustedes sean guardia y que te acostumbrado a tratar a la gente como mierda. Yo creo que ahora se aplica la humanización de servicio. Y ustedes manejarse con delicadeza. No dejando un grupo de novatos y de locos viejos que yo vi ahí que no saben ni papa. Y desaprovechando al personal que tiene experiencia en manejo de conflictos, porque hemos tenido conflictos en el pasado. Esa gente han emprendido la jornada contra el polio, la difteria, el tétano contra el dengue, contra la chikungunya, el H1N1, que también son coronavirus. La gripe aviar, el h el n 5 y además diabluras generar de laboratorio para jodernos a nosotros no crean los cuentecitos que el pangolín, que el, que el murciélago y que los chinos comen, no crean esa vaina eso fue generar de laboratorio para acabar con los viejos, los latinos los pobres y generar una nueva sociedad en lo que se llama nuevo orden mundial escríbalo ahí, lo digo yo responsablemente Grupo Bilderberg y los grandes siete que encabeza George Soros a ese que se está haciendo el cristiano Bill Gates y los presidentes de las siete naciones más poderosas del mundo, dentro de lo que está el que dirige los Estados Unidos, Donald Trump. Pero el tema del consejo es el siguiente. Los países que se manejan mal y cojan de a achercha, y desperdician el personal de experiencia, se lo lleva el diablo. Y hay un personal que tiene 30 Ya no se respeta los años en servicio y la experiencia ustedes de los jóvenes, los nuevos, los novatos los que llegaron ahí, aunque sean guardias, capitanes y generales, y aunque tengan mucha ínfula porque COVID no lo barre bien tienen que tratar de llevarse bien porque aquí necesitamos armonía nosotros necesitamos incertidumbre, necesitamos gente que trabaje conjunto de un solo cuerpo, Qué lástima que nuestras autoridades se hayan agachado y escondido todos los que están los electos todos responsables y cobardes y la provincia de Duarte no tiene cabeza, no tiene nadie cada quien dando lo suyo por su lado, los liceos por su lado, que Dios lo bendiga, 50 millones, dando aquí, les aconsejé no den vaina a los centros privados, que hay que hacer al a hospital público. Hospital San Vicente de Paúl, Mario Fernández Mena, Leopoldo Poza Maná, bueno, la, ¿cómo se llama? La centro de atención primaria van en bueno, esas jodidas Que antes, cuando yo trabajaba, era, eran clínicas rurales, porque estaban en espacio y, y las periféricas. Bueno, pero estamos en tiempos modernos lo de seguro social y todo lo demás. No se puede caminar bajo la improvisación y ahora venir a querer imponer una dictadura, y generar problemas y conflictos internos políticos. Los problemas suyos resuelvan. lo Que yo no digo más cosas de las que me he enterado para que ustedes no pasen vergüenza. Esta provincia necesita sus fuerzas vivas unidas. En esta provincia, si no fueran unos desgraciados, nuestras fuerzas políticas y nuestros empresarios, muchos, porque hay mucha gente buena, el Consejo de Desarrollo de la de la S, ese. El Consejo Provincial, los representantes de la gobernación, ayuntamiento, consejo edilicio, diputados, senadores, en consejo permanente reunido en el Salón de Actos de la Gobernación mañana, tarde y noche, Planteando estrategia, interviniendo sectores. Ya Santiago lo hizo, la sugerencia que hicimos, ojalá aquí la provincia de Duarte algún día lo tenga. Generar de las jodidas guaguas de la onza que están ahí, de las jodidas mafias que mataron a Juno Ramírez por denunciar a esa mafia. Habilitarla con aire acondicionado, ponerla, equipar a laboratorio ambulante, intervenir Vital Valle, Santa Luisa, Nueva Luz y todos los sectores como el Espino, la gigante que se le está llevando el diablo arropado de enfermedades. En vez de estar politiqueando y poner político, y guardia para meter cuco, porque este no es un pueblo que le mete cuco a nadie. El pueblo de San Francisco de Macorís es un pueblo heroico y de gente guapa, de combatientes revolucionarios y mujeres guapas. Por la vía de la coerción, no nos van a entender en el sector salud. Porque en el único momento que estoy de acuerdo con la coerción... ...es los sinvergüenzas que están faltando respeto a las autoridades... porque ya el jefe de la policía dijo lo que hay que hacerle a eso... yo estoy de acuerdo con que me lo tranque y demás... ...pero aquí hay que generar un espacio de entendimiento... ...la fuerza viva ahora que estamos a tiempo... ...antes de que esto siga creciendo... ...porque si seguimos dando el aguaje... ...de la cifrita maquillada todos los días como si fuera cantando bingo, leyendo un informe de Semana Santa para hablar de los accidentados y los muertos, en este caso de contagiados positivos, negativos, internos esto se va a joder y yo estoy harto de decirlo, y por eso no hablo de temas de corrupción, de mascarilla, de, de compras robadas de miles, de millones, Ellos solo dejo a los políticos que están hartos de decir a la bocina del gobierno que defiendan su vaina y a la oposición que quieren, quieren ir para el poder, si es que van que defiendan su vaina. Mientras tanto, a mí me preocupa los miles y miles de llamadas que recibo toda la semana, ciento diarios, ciento. No hay una noche que no reciba, desde que yo hablo los teléfonos en un momentito, no hay una noche que yo no reciba más de 100, 200, 300, 400, 500, hasta mil llamadas hemos recibido. Yo me no he puesto nervioso de tanta. ¿Ustedes saben por qué? Porque la gente me ve a mí como una voz del pueblo, auténtica. Sin mácula, sin estar al servicio de los intereses espurios y asquerosos de los poderosos. Era ese consejito que yo le quería dar a ustedes, porque si sigue el ambiente de la improvisación, de agarrando los folios para llevárselo al ministro, y que ahora no aparecen las actas de defunción, entonces la gente se muere y no lo van a estar de defunción. Ustedes saben que me dijo un amigo mío, me dijo: Pitágora, yo soy médico, ejerzo en uno de los centros más importantes de salud. Y una doctora me dijo: Yo eso noto de los centros más importantes de salud. Todas las noches, los pueblos que admitimos aquí se llevan dos y tres muertos. Vayan al cementerio. Y si ustedes siguen dando esas cifras y sí, el pueblo cree que no va a pasar nada, va a seguir la gente saliendo a la calle, a los supermercados, a los colmados, a los bancos, a contagiarse. Yo hoy salí por primera vez después de no sé cuántos días. ...porque salgo solamente de manera esporádica... ...o hacer favores... ...comprar alimentos para obsequiar a gente... ...o asuntos que se necesiten... ...porque hay que conservar... ...porque la gente no conserva a la distancia... ...hablando pluma de burro... Con, ...tirando saliva... ...en toda la fila... ...y contagiando a todo el mundo... Y ...yo me asombré hoy... ...para que esto se acabe... ...yo espero que el presidente tome nueva medida hoy... ...no habla de las expectativas... ...porque tampoco me interesa generar expectativas... Yo voy a escuchar lo que él diga, hacer lo que él diga, porque desgraciadamente estamos en un país que...